Los próximos meses van a ser meses de restricciones en las libertades públicas para poder cuidarnos y cuidar de nuestra salud. Eh, esas restricciones van a traer distanciamiento social y nosotros tenemos claro que la, en coherencia con las decisiones que se tomen en la calle habrá que asumir también decisiones en los centros de trabajo. Y si los próximos meses se van a abrir los centros de trabajo habrá que establecer protocolos de actuación claros en los centros de trabajo y será imprescindible una autoridad pública que cuando haya un problema actúe rápidamente para solventar esos problemas. A nuestro entender, lo sucedido en Sidenor eh, ha sido un claro exponente de lo que no puede pasar. No es posible que la estanza acuda a un centro de trabajo a disolver una concentración que cumplía con todos los requisitos de, de seguridad y, sa y sanitarios y, sin embargo, no entre ninguna autoridad pública dentro de Sidenor para asegurar que las medidas que se toman en la calle también se toman dentro del centro de, de trabajo. Eh, si vamos a tener un periodo de restricciones en las libertades, el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra van a tener que poner medios para asegurar que la salud de los trabajos y las trabajadoras dentro de los centros de trabajo se protege al menos con la misma intensidad que, que en la calle. Y si el Gobierno Vasco tiene de verdad interés en cuidar de la salud de los trabajos y las trabajadoras y en activar la, la economía, hará caso de la propuesta que hoy él ha puesto sobre, sobre la mesa y nos permitirá llegar a un acuerdo con el resto de sindicatos y con la patronal.